Oración a San Jorge para antes de salir de la casa. Portugués y Español. Eu andarei vestido y armado con las armas de San Jorge, para que meus enemigos, tendo pés, no me alcancen, tendo mãos, no me peguen, tendo óleos, no me vean, y ni en sus pensamientos, el me hacer mal armas de fuego o meu cuerpo no alcanzarán facas y lanzas se quebran sin que o meu cuerpo tocar cordas y correntes se arreventen sin o meu cuerpo amarrar caminaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis enemigos aunque tengan pies no me alcancen aunque tengan manos, no me agarren. Aunque tengan ojos, no me vean. Y ni siquiera con el pensamiento puedan hacerme daño. Armas de fuego que mi cuerpo no alcanzarán. Cuchillos y lanzas se romperán sin que mi cuerpo logren tocar. Las cuerdas y las cadenas se romperán sin que a mi cuerpo logren atar.